Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico, deseando que estén bien en el comienzo de otra semana más. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Hay un nuevo ganador de Powerball. Si usted jugó en la gasolinera Puma Carolina Fuel Corporation en el municipio de Carolina, sepa que usted podría haberse ganado un premio secundario de 50 mil dólares. Repito, se fueron 50 mil dólares de Powerball en la gasolinera Puma Carolina Fuel Corporation en Carolina. Felicidades al ganador o la ganadora. Para hoy lunes 29 de agosto de 2022.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 ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar con moderación. Demos inicio a los sorteos de esta noche. El primero es el Pega 2. Busque su boleto. Noche de muchos premios con lotería electrónica. Llega el primero para el Pega 2. Anótelo. Es el 6. El 6. El segundo para el Pega 2 es el 3. El 3, el número ganador de Pega 2 es el 6-3. Repito, el número ganador, el 63. Veamos ahora los números del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo de noche. Vamos a ver, comienza con el 9. El 9, el segundo, es el 0. El 0 y cerrando Pega 3 es el 1. El 1, el número ganador de Pega 3 es el 901. Repito, el número ganador... El 901. Veamos ahora los números ganadores en el sorteo del Pega 4. Boleto en manos y Pega 4. Vamos a ver el primero para el Pega 4. Es el 4. El 4. El segundo. Es el 1. El 1. El tercero. Llegó. Es el 6. El 6. Y cerrando Pega 4 es el 3. El 3, el número ganador de Pega 4 es 4163. Repito, el número ganador, el 4163. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces en los premios menores. Adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar esta noche. Y el número del multiplicador es el 2. El 2. Ahora... Pasaremos al sorteo de Loto Cash, que esta noche juega un premio de 670 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Cayeron los bolitos, busque su boleto, lápiz y papel. Recuerda que con Loto Cash te lo llevas en un solo pago. Llega el primero, es el 13. El 13. El segundo es el 9. El 9. El tercero llegó, es el 28, el 28. El cuarto es el 16, el 16. El quinto es el 8, el 8 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Ya llegó, es el 6, el 6. Anote los números ganadores. Esta noche en Loto Cash son 13, 9, 28. 16, 8 y el Bolo Cash fue el 6 Cerramos con el sorteo de doble Revancha, que esta noche tiene Un premio de 390 Mil dólares, mucha suerte Y adelante con el sorteo Última oportunidad para los que Combinan su jugada de Loto Cash Con doble revancha, vamos a ver El primero es El 19, el 19 el segundo es el 1, el 1. El tercero es el 10, el 10. El cuarto, en camino, es el 4, el 4. El quinto llegó es el 18, el 18 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha.